Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz martes para todos. Vamos a iniciar nuestro día agradecidos con Dios. Sea este el momento para que le demos gracias a nuestro Señor. Dios ha sido generoso, es generosísimo. Dios es bueno, inmensamente bueno con cada uno. Por eso, mis queridos hermanos, los invito para que iniciemos nuestra jornada, este día, dándole gracias a nuestro Señor. Bendito sea, Señor, por todas las bendiciones que nos das por todos los bienes espirituales y materiales que pones en nuestras manos. Bendito sea, Señor, por ese amor tan grande que tienes para con cada uno de nosotros. Amén. Hoy martes, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 11 al 17. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naim, e iba con él sus discípulos y un gentío. Cuando se acercó a la entrada de la ciudad, resultó que se sacaban a enterrar al un muerto. El hijo único de la madre, que era viuda. Un gentío considerable la acompañaba. Al verla, el Señor sintió lástima y dijo, no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Lo que lo llevaban separaron. Dijo, muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por la Judea entera palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los signos que a mí personalmente me sorprende. Normalmente el Señor pide fe. Normalmente hay alguien intercediendo. Pero hoy vemos a Jesús que se le conmueven las entrañas, que siente compasión al ver a esta mujer que va a enterrar a su único hijo, a una mujer viuda, totalmente desamparada. Que va a en ese cortejo fúnebre del cementerio a enterrar a su hijo y Jesús se le conmueve todo siente compasión he escuchado tu clamor, he visto tu situación difícil Jesús el Dios hecho hombre siente compasión, se le conmueven las entrañas, no pasa de largo se acerca y sana, revive, resucita a este joven y se lo devuelve a su mamá esta mujer también resucita, una viuda que quedada protegida, totalmente protegida. Cuando su hijo resucita, ella también resucita, ha vuelto a la vida. Que el Señor Todopoderoso que siente compasión por nosotros nos sane. Que el Señor Todopoderoso nos levante de nuestro ataúd también. Señor, en tus manos nos ponemos. Danos la gracia de levantarnos de hacer tu santa voluntad cada día. Amén. Dios me los bendiga me los guardo y me los protejo. Un abrazo para todos.